a un nuevo vlog en nuestro canal. El día de hoy les vamos a estar mostrando algunas decoraciones navideñas que hay aquí en Kioto y también les voy a mostrar las decoraciones navideñas de la casa que me estuvieron pidiendo que se las enseñara. Y bueno, nada más tengo aquí un pinito y algunos otros detallitos chiquitos en la casa porque la verdad este año no decoré mucho a propósito porque... Estamos pasando mucho tiempo en la casa y la casa es muy pequeña, entonces no tenemos espacio para un pinito ni nada por el estilo, así que dije, ay, pues nada, voy a comprar ese chiquito. Pero también el año pasado compramos un pinito de maceta y lo decoramos. Y me han estado preguntando qué le pasó a ese pinito. Y la verdad es que el pinito lo estuve cuide y cuide. Le ponía su agüita, lo sacaba al balconcito que agarrara sol. Luego lo volvía a meter a la casa. O sea, era mi hijo. Lo cuidaba un montón y hace como cuatro meses se murió. Y la verdad me sentí súper mal. Era la primera vez que yo cuidaba una plantita y sentía que era como mi bebé y... La maté, la verdad es que le, le pegó una plaga, según esto, según lo que investigué en internet, le pegó una plaga a la planta, no sé cómo ni por qué... Pero se empezó a poner café de las hojas como de adentro de las hojas hacia afuera. Entonces se secó todo el arbolito y lo tuvimos que tirar. Y este año dije, ah, ya no quiero comprar otro. Así que por eso no tenemos arbolito. Y tampoco quise comprar un arbolito de plástico porque son muy caros aquí en Japón. Y aparte les digo que no tenemos espacio. Así que les voy a enseñar lo poquito que decoré la casa. Pero de verdad son puros detallitos. Miren, este es nuestro mini pinito. De la tienda del dólar Y lo tengo aquí junto con este pequeño Santa Claus Que es en realidad una vela pero me gustó mucho Y los dos me costaron 100 yenes O sea son de la tienda del dólar bien baratos <ríe> Y miren a las sillas les puse estos cubrecillas, respaldos no sé cómo se llamen Uno de Santa Claus y el otro de monito de nieve Para darle así como un toquecito navideño al comedor y en la puerta de entrada le puse esa coronita que de hecho la compré en el Daiso. Así que si, si se pueden dar cuenta, no tienen sí la forma completamente redonda. Es calidad tienda del dólar, así que ni modo. Y venía sin las esferas rojas, pero esas yo las tenía del pinito del año pasado. Entonces nada más se las pegué y creo que se quedó bien, o sea, se ve bonita. <risa> y por último en la puerta del baño solamente puse este Santa Claus. Que también es de las decoraciones del año pasado. ¡Hola! Ya estamos en la estación de Kyoto. De hecho, Hayato hoy tuvo trabajo así que va saliendo. Y hemos venido aquí al último piso donde hay una calle que toda es de restaurantes de ramen. Yes. ¡Sí! En Japón, cada ciudad o cada como zona tiene diferentes tipos de ramen. Y aquí están todos y saben todos deliciosos. ¡Kuchim! ¡Sí! Yes. ¿Qué gusta? Pero más ¿Qué es uh -huh. uh -huh. <laughs> Miren, allá abajo está la estación de Kioto donde están los trenes, el chinkansen y por acá hay unas escaleras eléctricas que las suben todas y van a llegar a aquí. Este es el pasillo donde están todos los ramen. ¡Hola! <risa> De <Ooh, hi. risa> <risa> <risa> 이런 라면 필 거리 네, 중요한 옵션. 사람 많은 역에 음, 대부분 있을 거예요. 나고야에도 있고, 도쿄역에도 있잖아. 아마 오사카에도 있을 거예요. 오, 아마 도쿄에도 있을 거고, 삿포로에도 있을 것 같아요. 그리고 꼭 있을 거야. 예, 스코하이 있어. 그래서 뭐들 일본에 오면 가보세요. Advice from a Japanese among는 찾을 수 있을 것 같아요. Miren, sí, oiga. en la entrada está aquí como la descripción de cada tipo de ramen. Como les decía, cada zona tiene su ramen diferente. Y hay unos que son de verdad muy diferentes, como este: están los fideos aparte de la sopita y te comes los fideos tipeándolos en la sopita. Hay otros que tienen mucha carne. Al final decidimos comer en el que es estilo Kyoto. Y aquí está Hayato ordenando en la maquinita. Te vamos a pedir con arroz frito. ¿Pinta? ¡Yes! 지3 분도 안 됐는데, 이제 볶음밥이 나왔네요. 이제 닮아는 가장 좋아했습니다. 여러분, 제가 지금 여기에 있는 이 라면이랑, 저희가 또 낚시했어요. 저희가 낚시했어요. 저희가 낚시했어요. 저희가 낚시했어요. 저희가 ちらっ<笑><スタッフ> <あー。笑> <音声> <何が最中ですか? 笑> <笑> 알아서 조절할 수 있어요 이런 고추? 고춧가드랑 이런 블랙베뻥 네. 그런 것들도 나는. 일단은 고추 조금 더, 더 매운 고추맛 이거 <목소리도> <목소리도> <목소리도> <목소리도> dentro de la torre de kioto está este pasillo que en la noche tiene iluminación y miren nada más la vista que tenemos de la torre de kioto wow y de la ciudad, miren qué bonito chicos y al final del pasillo está este jardín romántico escondido <ríe> también tiene lucecitas en la noche de mi de chicos, este lugar de la torre de Kioto lo encontramos el otro día curioseando y hay aquí este pasillo que tiene al fondo un piano, ahorita Hayatito nos va a tocar algo, ¿verdad Hayatito? siii do do sol sol la sol estamos viendo ese drama ya va Hayato a tocar aquí el piano se tienen que desinfectar las manos antes obviamente Ahí tienen el alcohol. <risa> <risa> <risa> <risa> Samchipunju. Y aquí está Hayatito concentrándose para tocarnos una pieza musical. Checando que todo esté en orden on respiro profundo seven hours later <laughs> I want a Christmas song yes. Where is it? I think it's around here. See, si, see, si, si, si. around here. It's maybe here. Heba. So des. Uh. La des. Do do sol sol la la sol. Do oh. do sol sol la la sol. I'm a prodigy of the piano chicos y en estas escaleras hay poquitos y hacen animaciones de navidad, les voy a enseñar Aquí en la Torre de Kioto es donde más bonito decoran de Navidad Y de hecho el año pasado había un pino grandotote, grandotote Un pinito de Navidad, pero este año no lo pusieron Porque pues ya saben por qué Pero aquí decoran siempre muy lindo Y ahora estamos a punto de entrar al pasillo luminoso ¡Wow! Como es invierno ¡Tadán! Es todo azul De gatito, está de moda aquí en Japón y tienen ahorita aquí en la estación de Kioto esta pop-up store y yo necesito comprar uno, lo necesito en mi vida miren y tienen también mermelada, pero no es una mermelada de fresa, no es de frambuesa, no, es una mermelada de frijoles dulces la verdad a mí no me gustan así que esto sí que no lo puedo comprar Miren, y también venden plumitas, que es chocolate blanco con, con un toque de rosita y también chocolate normal para dibujarles caritas así al pan. ¡Ay, qué kawaii! Creo que solamente me voy a comprar uno de estos y me lo voy a desayunar mañana. ¿O oh, sí? Chokupan, y este va a ser nuestro desayuno de mañana Sí. Miren aquí están las paradas de los autobuses Y también los arbolitos ya están decorados de navidad Y acá está la torre de Kioto Muy hermosa Y de hecho la torre de Kioto tiene una iluminación especial de navidad El día 24 y 25 va a estar así en color rojo y verde A ver si la venimos a ver Y ahora es tiempo de volver a casita